Los dos son internacionales mexicanos, Henry Martin contra Carlitos Acevedo, viene Martin, silbatazo del colegiado, viene Martin, Martin por el medio bien, fuerte raso, del centro, 2 a 1 y América vive, ¿Cómo que no caramba. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.